Rusia informa que ha realizado con éxito la prueba del misil balístico intercontinental Sarmat, un arma que no tiene análogos en el mundo. El ensayo se realizó desde el Centro Espacial Experimental Plesetsk, en la provincia de Arkhangelsk. El Ministerio de Defensa ha informado que durante la prueba se confirmaron cada una de las características del producto en todas las fases del lanzamiento. Se trata de un arma capaz de alcanzar objetivos sobrevolando los polos norte y sur, algo que califican como el futuro de las fuerzas estratégicas nucleares. Sarmat es el misil más poderoso y con el rango objetivo más grande del mundo. Además, ahora también capaz de portar armas hipersónicas. Se trata del primer lanzamiento en el programa de pruebas estatales. Al completarse el mismo, el sistema de misiles entrará al servicio de las tropas de misiles de designación estratégica de Rusia. Vladimir Putin destacó que se trata de un arma verdaderamente única que garantizará la seguridad del país de manera confiable. El nuevo complejo tiene las características táctico-técnicas más altas para superar todos los medios modernos de defensa antimisiles. No tiene análogos en el mundo y no los tendrá por largo tiempo. Este arma, verdaderamente única, fortalecerá el potencial de combate de nuestras fuerzas armadas, garantizará de manera confiable la seguridad de Rusia contra amenazas externas y obligará a pensar a aquellos que, en una retórica medio temeraria y agresiva, intentan amenazar a nuestro país.